La danza folclórica mexicana es tremendo ejercicio para todo el cuerpo. Por eso para aprender un poco de técnica invitamos a Lili Cetina hasta el Centro Cultural Mexicano Ameyal en la ciudad de Miami para que la maestra Cecilia nos mostrara las técnicas básicas de este arte. ¿Bailabas cuando eras niña como todos que hemos estado en el folclor mexicano? Fíjate que sí bailaba pero siempre he tenido dos pies izquierdos. El ejercicio que se hace cuando se baila folclor es increíble porque mueves todo, desde los brazos, las piernas, los pies, ejercitas el cerebro y pues bueno, o sea, se suda bastante. La experta nos mostró paso a pasito cómo funcionan estos complejos movimientos y aunque parece fácil, no lo es. Resistir este faldeado por varios minutos cansa ¿eh? y claro que fortalece los brazos. ¿Y qué les digo de la zapateada? Aquí trabajamos todos los músculos de las piernas. Y aunque la coordinación fue lo que más le costó a Lili, no se rajó. Y acá nos contó cómo compuso su nuevo tema, Bebecito en Besito. en Besito. De besito, en besito. Nos tomamos los dos. Pues también aventamos con besitas, esta está media sabrosita y tiene como doble sentido. Me invitaron a tomar un tequila y, y degustar el tequila y apenas eran unas copas chiquititas y como que yo no le podía tomar. Les dije, esto se toma de besito, un besito que me hice un buen título con una canción. ¿eh? Lili también me contó cómo ella se ha beneficiado luego de sufrir el machismo que existe en nuestro género, donde pocas veces se contratan mujeres. Fíjate que después de todo lo malo que ha pasado yo tuve que enseñarme a hacer los propios eventos yo y a veces organizo los bailes, yo meto agrupaciones, yo hago los paquetes a veces en algunos lugares, hago una gira de un fin de semana y meto los grupos y también pues tengo mi propia compañía, mi corporación y también tengo mi disquera. Es un mundo difícil de hombres y de todo, y créeme que me han pasado de todo en la vida. ¿Te, ¿Te han puedes... amenazado alguna vez que te digan, oiga, usted ya deja de andar haciendo esas cosas? Sí me ha pasado de que cuando tuve en el año anterior un problema, que me llamaran y privado y me amenazaran, pero y después de ese problema no, la verdad la gente es buena conmigo, le gusta mi música, y siempre va a haber una piedra en el camino, pero yo siempre la brinco y brincos fueron los que dimos aquí, pero al final pudimos sacar esta polca que en una de esas con su tema de besito en besito puede hasta usarla en los escenarios. ¿Cómo la ven?